Hola chicos de YouTube, cómo están? Aquí estoy con una niña que se llama Dana, es una, una de la fan de Soy Luna. Por ahí va a estar entrando otra fan ahora, que, o sea, hay estas fans que están haciendo Entonces, ellas quieren sus patines, entonces yo les voy a ver para ver qué les voy a regalar, si un cuaderno. Entonces, como ellas están viniendo acá, ellas le pagan a decir qué tal. ¿A ti qué te gusta de Soy Luna? Ah, me gusta todo de Soy Luna. Que me gusta las libretas, el bolso, los patines, y también, de... y también las camisas y la cama. Bueno, ella ya tiene una camisa de Soy Luna, tiene todo el Cómo Como el el año de ella fue de Sol Luna y ahora le van a hacer otro, pero no creo que sea de Sol Luna. Pero ahora sí. bueno, sé. Bueno, chao chicos, aquí ya se va esta fan. Díganle chao. Chao.